Amigo, muy buenas tardes. Primero que nada, gracias a todos por ver este video El día de hoy eh, vamos a ver cómo conectar lo que es un micrófono modelo TT Mic 100. Entonces, vamos a proceder a conectar este micrófono con este tipo de cable de tres pares y posteriormente lo vamos a conectar al DBR. Perfecto, entonces aquí ya cuento con cable UTP categoría 6 de tres pares aquí como podemos observar son tres pares que vamos a utilizar vamos a utilizar el color naranja para corriente par de color azul y verde para positivo del micrófono y vamos a utilizar el par blanco para negativo también del micrófono del otro lado vamos a conectar lo que es un conector de corriente tipo hembra vamos a conectar lo que es el positivo y también vamos a conectar el positivo, perdón, el negativo del, del micrófono. Aquí también tenemos lo que es el conector RCA. Que vamos a conectar al negativo y positivo del audio. Que es el de color verde y azul. Verde y azul positivo de del audio. Y blanco, par blanco con el negativo. Entonces aquí en, en, en pantalla voy a dejar lo que es un pequeño eh, dibujo de cómo serían las conexiones para que ustedes se den una idea vale y vamos a utilizar este micrófono como les había mencionado el modelo TT Mic 100 vale se alimenta de 12 volts a 1 amper ¿vale? vamos a proceder a quitar nuestro micrófono para que ustedes vean aquí tenemos nuestro micrófono es de un material plástico resistente en la parte posterior o trasera del micrófono tenemos lo que es dos o dos pequeñas ranuras para poder colocar lo que son dos tornillos en la pared y hacer lo que es una instalación en pared de esta forma, ¿vale? perfecto, ya tenemos conectado lo que es los cables negativo, positivo de corriente y positivo de audio en el color amarillo seguido de esto voy a proceder a conectar lo que es el conector de RCA bueno aquí ya tengo separado lo que es negativo, positivo y positivo sale voy a conectar lo que es el RCA perdón, en este caso voy a utilizar lo que es el, un solo hilo de este lado para conectar el negativo del, del micrófono y el otro hilo la voy a utilizar para conectar el negativo de la corriente entonces lo que voy a proceder a hacer es esto perfecto, entonces quedamos que el par de color verde y azul sería el positivo del de audio bien, procedo a conectar lo que es el, el positivo del audio ahí está ahora voy a conectar un solo hilo para el negativo del audio ahí lo tenemos y ahora sí voy a conectar lo que es positivo y, perdón, positivo y negativo de corriente. Perfecto, voy a proceder entonces a conectar lo que es el conector de corriente tipo hembra. Bien, explico nuevamente. Del lado del micrófono, como pueden observar, conectamos lo que es el par de color blanco. O sea, los dos pares que los únicos dos pares que tenemos de color blanco. Bueno, aquí existe uno igual el naranja blanco, pero bueno, está con su color en este momento. Entonces el par de color blanco, eh, franjas de color verde con azul. Los unimos. En el cable de color negro. Que es el negativo del micrófono. En esta parte estamos haciendo un puente. ¿Vale? Ahorita les explico. Que también lo podemos hacer del otro lado. Bien. Conectamos esos dos pares aquí. Sin problemas. ¿Vale? Ahora. Conectamos lo que es un par. El par azul con verde. Al positivo del audio. En el color amarillo perfecto ahora el par naranja con blanco la conectamos al cable de color rojo que es el positivo de corriente que alimenta al micrófono bien si ¿sí nos quedó claro entonces vamos a irnos del lado de los conectores Ahora aquí, como pueden observar, conectamos lo que es el, el positivo de corriente al conector de corriente tipo hembra. Y conectamos un solo hilo al positivo para alimentar lo que es al micrófono. Y llega aquí ahora para poder hacer eh, que el micrófono funcione con el negativo y positivo de audio tendría que conectarse al negativo igual entonces del mismo par llega aquí en esta parte que podemos observar el otro hilo de color blanco y lo conectamos a la entrada negativo del conector RCA y el par de color azul con verde que es el positivo del audio pues lo conectamos en el, la entrada positivo del RCA entonces quedaría de la siguiente manera si nosotros lo pusiéramos de esta manera en este ángulo estaríamos observando los dos positivos tanto de corriente como positivo de audio del micrófono y estamos observando que tenemos que es el hilo negativo de corriente y negativo de el audio de esta manera estamos eh, haciendo una configuración con el puente del lado del micrófono ahora si si esto si este cable y ya solo llegaría hasta aquí vamos a hacer un un pequeño una pequeña este, demostración si nosotros hubiéramos llegado con este cable aquí el conector o a la entrada negativa del, del de corriente aquí lo tenemos llegaría el par completo del lado positivo, negativo de corriente al conector de corriente tipo hembra ahora para poder alimentar al micrófono sería haciendo el puente porque aquí es donde faltaría el, el lado positivo, perdón, el lado negativo del micrófono. Entonces sería un cable que nosotros utilizaríamos para hacer el siguiente puente, de esta manera. La siguiente configuración o la segunda configuración que podríamos hacer. ¿Sale? Y ya con esto quedaría alimentado el micrófono. Y ya solamente restaría conectar el conector RCA en alguna de las entradas del equipo de DVR. En este caso, este modelo tiene dos entradas de audio y dos salidas de audio. Entonces esto solamente sería conectarlo. Y ya con eso estaría trabajando lo que es. Ahora vamos a proceder a irnos a instalar este micrófono a un equipo de la marca Hit Vision modelo EAB1008 Turbo. Y vamos a hacer las configuraciones para poder escuchar el sonido o el audio de nuestro micrófono. Sale vale. Regresamos. Bien mis queridos amigos, eh, estamos aquí en el lugar donde vamos a poner el micrófono eh, Lo que estamos viendo aquí es el ducto do, por donde pasamos el cable categoría 6 de tres pares eh, En esta pared pasamos lo que es un, el cable, hicimos un pequeño orificio para atravesar la pared Y bajar en la parte de abajo donde vamos a colocar el micrófono entonces por esta canaleta fue donde pasamos el cable y subimos por aquí hasta llegar aquí. Y aquí como podemos observar tenemos el equipo donde vamos a conectar el micrófono a este DBR. Aquí como podemos observar ya tenemos preparado lo que es los dos cables de alimentación. Y del audio va vamos a proceder a conectarlo o más bien vamos a proceder ir en la parte de abajo donde vamos a conectar el micrófono y posteriormente vamos a subirnos y a conectar el micrófono regresamos perfecto amigo ya estamos aquí en la parte de abajo ya conectamos lo que es el micrófono como pueden ver aquí tenemos lo que es el cable que llega de, desde el equipo. Aquí tenemos ya eh, pues listos los cables y conectado. Como les había comentado en el video, tenemos lo que es conectado el par de color verde con azul al cable amarillo, que es el positivo del audio. El par de color blanco al negativo del audio y de corriente y también tenemos conectado lo que es el par de color naranja al positivo rojo de la corriente bien entonces vamos a proceder a encintar las puntas a aislar las puntas para que eh, estén protegidas y vamos a poner o colocar el audio bueno el micrófono perdón aquí en la parte de, de abajo para que esté más o menos escondidito Eh, bien amigos es así como quedaría instalado lo que es el micrófono a este lugar ahí está pues más o menos quedaría escondido ahí si sí lo vemos entonces de esta manera quedaría instalado el micrófono bien seguimos Perfecto amigos, aquí estamos haciendo la prueba. Ahí tenemos a la niña haciendo pruebas de audio. A ver si se escucha. Ahí está. Sí, ya. Perfecto, ahí quedó instalado y funcionado perfectamente el micrófono amigos. Ahí se escucha perfectamente. ¿vale? Entonces así de esta manera quedaría. Ya instalado el micrófono. Al equipo. Y bueno pues sin más que decir. Nos despedimos de este video. Eh, no duden en suscribirse a nuestro canal. Y compartir este video por las redes sociales. Eh, en la descripción del video vamos a dejar. Nuestro número telefónico para cualquier consulta. O también pueden consultar el número de. Por whatsapp. Eh, en la parte de arriba de donde dice información aparece un link de nuestro WhatsApp donde, eh, donde pueden eh, este, ingresar y ir directamente a, a mandarnos un mensaje por WhatsApp. Bien, eh, sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta luego.